Thank mm -hmm. you. Singapur tiene una experiencia muy importante con temas de innovación docente, en específico la Universidad Nanyang, varias universidades que hay en Singapur que tienen mucha, mucha experiencia en esto, pero la Universidad Nanyang está experimentando con eh, arquitectura novedosa para la innovación, para la docencia universitaria. Entonces a raíz de una conferencia en la cual me aceptaron un trabajo de investigación relacionado con temas de docencia, eh, la universidad me apoyó con eh, un viaje a Singapur y pude visitar la Universidad Nanyang, la Nanyang Technological University, fui dos veces, me reuní con varias personas. Eh, y una cosa increíble que están haciendo es cómo el enfoque del campus universitario está cambiando en Singapur. Entonces, básicamente, en Singapur, como en muchas partes del mundo, han concluido que la, la, la, el, el aprendizaje efectivo ocurre de forma colaborativa este modelo antiguo en el cual el profesor se paraba de frente y los alumnos estaban en filas en unos mesones largos y, y, y narra y transmitía conocimiento, eso en Singapur lo están superando y en muchas partes del mundo lo están superando y estamos buscando impulsar eso aquí en Chile, en particular en la Universidad de Los Andes entonces yo quise ir a conocer esa experiencia y me di cuenta que en realidad eh, lo están llevando a cabo eh, por ejemplo, hablamos de cómo el campus universitario entero se está transformando en un centro de aprendizaje entonces todo se ha tecnologizado, el layout del campus o sea, todo lo que es, todo lo que es la, la, la infraestructura del campus está orientada hacia el aprendizaje colaborativo eso se refleja en la biblioteca en los salones de clase en los espacios comunes de los, de los alumnos tanto internos como externos eh, y en el acceso a la tecnología que tienen en las universidades eh, entonces es un modelo, fue muy inspirador porque en el fondo eh, por ejemplo, en Estados Unidos están haciendo experimentos en algunas universidades. En las mejores universidades tienen salas de aprendizaje colaborativas y tienen están cambiando sus bibliotecas, etcétera. Pero en Singapur, todo, todo. O sea, en Singapur es como ya lo, lo, que en, lo que en Estados Unidos van a, van a hacer en 10, 15 años más, ya en Singapur lo están haciendo. Entonces fue muy inspirador en el sentido conocer esa experiencia. Y también... Como, como el Congreso estaba, en, estaba ubicado en Singapur, pude conversar con colegas de otras universidades cercanas, de China, de Malasia, eh, y me di cuenta que no están tan avanzados como están en Singapur. Entonces, en cierto, en cierto modo, poder imitar lo que se está haciendo en Singapur nos, nos colocaría a nosotros en una muy buena posición con respecto no solamente a Latinoamérica, sino respecto a todo el sureste del Pacífico, digamos. La idea es que para lograr el aprendizaje tiene que primero transmitirse un cierto conocimiento. ¿ya? Entonces imagínate cuando tú aprendiste, no sé, derecho o, o ciencias políticas, lo que sea. Tú primero lees o tienes acceso al conocimiento o recibes un cierto conocimiento y después lo procesas. ¿Y cómo se procesa el conocimiento? Se internaliza, se discute, se hacen ejercicios, se resuelven problemas, se resuelven casos. Eh, entonces hay, hay primero una recepción del conocimiento y también hay una profundización del conocimiento. La idea es que en la sala de clase ocurra lo segundo la profundización. Y para eso, ¿qué pasa? Que tú sacas la transmisión del conocimiento y, lo, y ocurre antes. Tú haces que la persona lea antes de la clase, vea un video antes de la clase, todo lo, porque el, el conocimiento ya con la sociedad de la información está disponible. Entonces ya la universidad no es el lugar a donde tú vas a recibir conocimiento. No, la universidad se tiene que transformar en el lugar donde tú profundizas el conocimiento, donde tú aplicas el conocimiento, donde tú desarrollas capacidades de pensamiento crítico. Y eso ocurre en un contexto grupal. La manera más fácil de que eso ocurra es en contexto grupal, en el que tú con tus compañeros, con tu profesor guiándote... Eh Tú empieces a profundizar todo ese conocimiento que ya te fue transmitido antes de llegar a la sala de clase. Eh, eso requiere que la arquitectura de la sala de clase sea colaborativa, que sean mesas redondas, que haya tecnología, que haya monitores, que tú trabajes en tu mesa, por ejemplo, con tu grupo y tú puedas proyectarlo y puedan discutirlo entre todos, por ejemplo, eh, que sea un ambiente que facilite la interacción. Eh, Las salas de clase tradicionales no facilitan la interacción porque son mesones, entonces tú tienes que estar ahí como sentado y es un poquito modelo. Si tú piensas, por ejemplo, lo que es un jardín infantil versus lo que es un colegio. ¿verdad? El jardín infantil es un ambiente colaborativo, son mesones, hay como estaciones de trabajo, los niños hacen cosas y tal, y después van al colegio y están rígidos con sus, con sus escritores y tal, su, su profesor al frente. Entonces el modelo es volver a lo que es la idea del jardín infantil, en el sentido de que hay mucho aprendizaje que ocurre en el jardín infantil. Entonces es capturar esa idea para que la experiencia universitaria sea una cosa mucho más enriquecedora. Hay una cierta conciencia de que los cambios tecnológicos que están sucediendo en el mundo son una disrupción al modelo de universidad tradicional eh, y a menos que internalicemos eso no vamos a poder adaptarnos a donde nos está llevando la sociedad de la información y, y esa es la idea y esa es la idea que yo quiero promover en el Centro de Innovación Docente y esas es la ideas las que están en, en particular en la Universidad de Nanyang están completamente volcados a esa idea hasta el punto de que todos los salones de clase en esta universidad son colaborativos. O sea, ellos remodelaron todas las salas de clases, ya no hay de auditorios tradicionales. Porque ellos básicamente concluyeron, y me lo dijeron, que el aprendizaje colaborativo es lo que funciona, y que para qué iban a tener salas de clases tradicionales. Esto es el antiguo, hay que cambiar. Entonces remodelaron todas, y es una universidad de 45.000 alumnos, y remodelaron todas sus salas de clase. Entonces, hasta cierto punto nos está mostrando un, un, una dirección hacia donde ir, y pienso que, que hay que tomárselo en serio. Es importante pero no es esencial. O sea, eh, yo creo que las ideas pedagógicas que hay detrás de lo que se está haciendo en Singapur son lo más importante. La tecnología ayuda, obviamente. O sea, la tecnología te puede ayudar a que tú sepas en tiempo real qué tanto están aprendiendo tus alumnos. La tecnología puede ayudarte a transmitir los conocimientos de una forma que está más acorde con lo que los alumnos están experimentando. Todos sabemos que la generación actual de estudiantes no lee tanto y quizás es más audiovisual que, ¿no? que, que digamos los que somos un poquito mayores. Este, entonces en cierto modo eh, te permite adaptarte y te, te, da, te da opciones. Eh, no es esencial, o sea, no es, no es un elemento necesario, pienso yo. Es, es ayuda, es una herramienta muy útil. Pero yo pienso que la idea, la filosofía detrás de lo que es un aprendizaje colaborativo no necesariamente requiere tecnología. En, con eso quiero decir que tú puedes hacer aprendizaje colaborativo sin tecnología. Eh, haciendo trabajos grupales, monitoreando, eh, teniendo un ambiente que permita eso, eh, se, puede, se puede lograr. Ahora, yo creo que en el fondo eh, el costo de la tecnología está cayendo, entonces en el fondo poco a poco la excusa para no usar tecnología en la sala de clases se vuelve menos importante, digamos. O sea, eh, nuestros alumnos todos están inmersos en un mundo tecnológico, incluso las personas con menos recursos económicos eh, y, y la, la, el internet está cada vez más diseminado, entonces en el fondo, ahí hay una herramienta que el argumento en contra de usarlo se hace cada vez más difícil de, de establecer. Obviamente, cuando uno piensa en los, en los alumnos asiáticos, quizás el cliché es que son muy los que hemos podido estudiar con alumnos del Asia, eh, sabemos que son muy callados, son muy disciplinados, eh, son... y en el fondo el aprendizaje colaborativo exige interacción, exige creatividad, exige... Y, y ellos me dijeron que les cuesta, que les cuesta, incluso a sus alumnos de Singapur, que vienen de la experiencia colegial de Singapur, les cuesta inmers estar inmersos en un ambiente de aprendizaje colaborativo. Eh, y el reto de desarrollar la creatividad es difícil. Eh, ahora, la creatividad se desarrolla más en un ambiente colaborativo, por ejemplo eh, tú puedes, por ejemplo, a un alumno de ingeniería eh, exigirle que cambie un proyecto, o por ejemplo, puedes plantearle un proyecto de un puente, pero que lo hagan de forma diferente al puente que ya se hizo eh, y hacer un trabajo en grupo, y puedes entonces enfocar el, el trabajo grupal y colaborativo hacia la solución creativa a un problema, por ejemplo y lo mismo en ingeniería comercial, lo mismo en derecho incluso, tú puedes, por ejemplo, plantear en derecho en un estudio de derecho, puedes plantear, por ejemplo, un proyecto de ley cómo, cómo hacer esto más creativo bajo tales parámetros hacerlo menos invasivo hacerlo más equitativo X, Y, Z yo no soy profesor de Derecho pero en el fondo eh, hay, hay maneras de hacerlo y, y el aprendizaje colaborativo se presta mucho para que desarrollen habilidades creativas porque en el fondo es mucho más fácil ser creativo en un grupo que individualmente sentar en tu casa aprendiendo solo eh, eh, pero les cuesta, es un reto. Y es un reto para, para los docentes con los que hablé, me hablaron de que era un reto acostumbrar a sus alumnos a, eh, a estar inmersos en un ambiente en el cual ellos no están sentados ahí recibiendo información, sino que tienen que generar su propio conocimiento. A corto plazo, poco, porque en el fondo esto requiere un cambio de paradigma educacional eh, que cada vez más se está diseminando, pero yo creo que esto es más a mediano plazo. Es decir, eh, a, a, la labor en la que estamos inmersos nosotros es de convencer a nuestros docentes, a los futuros docentes de las escuelas, estamos trabajando mucho con la Facultad de Educación acerca de que este modelo está funcionando, acerca de este, que este modelo está, es lo que se está aplicando en otras partes. Eh, a mí mi, mi viaje a Singapur me convenció que... Si Asia está yéndose acá, yo siento que nosotros también tenemos que ir hacia allá, porque está dando resultados. O sea, mal que mal, Singapur es eh, un referente a nivel mundial en educación, y si nosotros no hacemos la vista gorda ante esa experiencia, pues nos estamos eh, limitando sin necesidad. Eh, pero no es solo eso, ¿sabes? también es, es a narrar de buenas experiencias que están sucediendo dentro de Chile, es que las instituciones se convenzan y los líderes en las instituciones se convenzan de que esto es un modelo a seguir, eh, que entiendan el reto que significa la, la Internet y la sociedad de la información para el modelo educativo de las universidades y cómo eso también crea oportunidades. Eh, eso se logra a mediano plazo. Eh, en el fondo, esto tiene... Esto no es una moda, o sea, en el fondo esto tiene un fundamento teórico en la neurociencia, en la psicología del desarrollo, eh, tiene un fundamento empírico. Eh, o sea, esto no es, no es algo no es un, la, el, el último juguete, digamos, de la educación, esto es algo que está dando resultados. Eh, y es cuestión de contagiar, de diseminar esa evidencia y de contagiar el entusiasmo, ¿no? O sea, yo te puedo decir en mis clases particulares que yo aplico aprendizaje colaborativo, es muy agradable. O sea, yo pienso que los alumnos lo aprecian, uno como docente lo pasa mejor, eh, uno ve que el conocimiento va floreciendo, uno logra los objetivos de forma más fácil. Entonces, en el fondo es contagiar esas experiencias y la idea en la Universidad de Los Ángeles, por ejemplo, se, se estableció que el tener un centro de no hacer un docente era importante para... Ir regando estas buenas experiencias y, y contagiando a la gente. Ahora esto se logra a mediano plazo, obviamente. Eh, pasa también porque las, los líderes del gobierno entienden esto. ¿no? O sea, cuando tú tienes un ministro de educación, cuando tienes un presidente una presidenta que está consciente de, de que este cambio de modelo tiene que suceder y que, y que tenga una claridad acerca de cómo lograrlo, eh, ayuda mucho a las cosas. ¿no? Eh, y, y yo noté esto en Singapur. O sea, en Singapur... Eh, una anécdota, por ejemplo, en la Universidad de Nanyang, una de mis preguntas a, a las personas que lideraron este proyecto de transformación educativa eh, fue, bueno, ¿y cómo convencieron a los decanos? Y básicamente me dijeron, no, los decanos tenían que hacerlo y ya. <risa> o sea, en el fondo, cada una sociedad mucho más jerárquica, entonces en el fondo los decanos, me lo imagino protestado pero en voz baja y no, no, no pudieron negociar mucho, ¿no? Eh, entonces en el fondo pasa por ahí, pasa un poco por, por imponer una cierta línea y, y tener un liderazgo y un convencimiento de que esta es la forma de hacer las cosas. Eh, y va abierto al diálogo, obviamente hay que adaptar las cosas a la realidad de cada, de cada situación, de cada un colegio municipal, una universidad privada, una universidad pública, tienen diferentes realidades y por lo menos hay que saber adaptarse a eso.